No, weón, yo estuve escuchando el podcast anterior, weón, y, y esta weá, eh. Sí, ¿cómo ve? se llama? Eh, no, weón, el, el audio, el... Ah, ¿cómo se llama esa weá? El audífono, se escuchaba un boom, boom, no sé si lo escuchaste, boom, sí, boom. sí, sí, sí. Era como una weá horrible, weón, entonces... De hecho, es caché bien, que sí. lo, lo, lo, lo, lo, los postres más escuchas son las que tienen mejor audio. Así que ya me dije bueno voy a poner esta hueá. Sí, pues si sí, no, si sí hay que mejorar, las hueá técnicas ah, son las ah. básicas. Sí, me bueno. gusta tu risa de Dale. Joker. Ya, eso, ah, eh, oh. eso los lo, lo animales arriba de, la, arriba de la nave espacial, que fue como, pucha, muy triste. La idea, fue muy, no, está muy mal ejecutada. Mala la chale. idea es sí Es como, no, no. dio la idea como a matar. <risa> Sí, sí, a sí matar. <risa> y, y, y cuando a Star Wars nunca se ha tratado de animales, ni, ni tecnología versus no tecnología, como que trataron de dar ese mensaje ecológico. o oh, la mierda. Le, también trataron de dar un mensaje de inclusión y, y dieron un besito oh, entre dos sí, mujeres. sí, <risa> <no>, <risa> Es ¿Para que, ¿para qué? ¿por esta, qué? Para, Está en esa parada. Pero por qué? Está en esa parada. ¿Qué? Van a hacer todas las guías inclusivas. Entonces. Claro. Pero, pero, no pero por ejemplo, de hecho, Leia es la que... que ya, Leia se entiende porque ella siempre llevó la rebelión. De, estamos hablando de claro. las tres originales. Pero ahora mucho personaje, weón, Y mucho mucha weá, inclusiva. Sí. De hecho, el mismo negro tiene un protagonismo que claro el negro a la deriva y se me imagina que por lo mismo tiraron nah, a la negra sí. porque era negro y la weá y... <risa> dime, no ya te estoy pasando dime, ¿dime se va a sepultar ¿sabes qué? Dime, se va a sepultar dime, se va a esa nuestras weá, porque nadie va Dime tiene sí, sí, mucho odio con esa weá no mucho mira mucho odio. no no soy negra weón pero yo sí pero yo pero mira yo estoy un un poquito por el otro lado ¿eh? porque en realidad a mí no me molesta que que que, que aparezca un besito entre las dos locas a mí me, pare, me, me molesta que sea tan forzado. Que lo pongáis así... ¿Qué claro, eso, eso ¿Qué es lo que... Vamos? Porque, por ejemplo, si hubieran hecho un personaje desde el principio que hubiera sido lesbiana y que no le hubiera importado a nadie, ya, pues ahí, esa de yo te la entro. Que, y, y, y, que, y que hubiéramos tenido eh, un desarrollo en ese personaje y que no hubiera importado que fuera lesbiana. ¿sí? Pero poner un besito al final, así como... Mira, también somos inclusivos. Mira, ah, ella también era... Ella también... Esa wea esa weá a mí me... Pero es que viene, claro. está haciendo tipo... Pues sí, no, pues sí está. Digo, por eso tí, es, es el, está, está metiendo la weá muy... La, in la inclusión forzada. Voy, voy a la fuerza. Sí, la inclusión bueno, forzada... La weá, de, de, de, de trae trae puntos en contra. Incluso con las personas Mira. que le apoyamos el, el concepto de inclusión, ¿cachai? No, eh, a, mí, a mí también me saca, me... No, sí, pero yo creo que si yo está voy está a apoyar todo lo que quieras, pero lo que pasa es que hay una, hay una weá que eh, soy una weá, yo siempre digo la misma weá. Okay. que la, las culturas metían la fuerza, ¿cachai? Una forma de... ¿Cómo no era la cultura? Metían la fuerza, esa weá no pasa. Mm -hmm. La gente siempre produce rechazo. ¿cachai? Siempre produce rechazo. La gente no va, no va... Como por ejemplo la misma inmigración, pues, están tantos huevos metidos ahí, ¿cachai? Como que... Claro, todo, todo claro. claro ejemplo, todo a, mí es esto. Sí, pues, a mí la Alema me encanta. Sí, a mí la me encanta, pero de repente... ¿Caché? Pero, pero la weá así como que no puf, ¿sabes? La, la la la inmigración es, puta eh, no nos vamos a ir para atrás es un poco polémico pero oye hay inmigraciones castañas culturas que de repente por las circunstancias cachai han sido más naturales ¿caché? por ejemplo cuando estaban en Chile el español es lo, ver, los españoles con los guayando en los límites Castell con se comían a las la mapuche y tenían hijos mestizos Castañe era una weá más natural ¿caché? El rollo, mi rollo caché con ese respecto. No, que <risa> claro, claro, la, la, la, la, la palabra natural te salió directo. Es que lo demás es que no, pues, pues es que la cual las no funcionan, pues bueno, culturalmente no funcionan, siempre va a haber un rechazo. Y esa cuestión la he visto porque por ejemplo yo vi mucho documental donde había culturas caché y de repente, por ejemplo, eh, antes de la inquisición estaban los en España los musulmanes, los judíos y los católicos viviendo en el mismo espacio, sí, pues, sí, en el mismo espacio. conviviendo súper bien y llegaron los católicos imponiendo que estáis eh, la verdad y que estéis es que no ese, es mismo, ese, ese siempre ha ah, no, no, sido no. sí, pues, siempre ha sido el problema ese que entonces, siempre entonces, llega un guan que quiere ser el más cabrón el sí, pues, rollo el rollo, porón el rollo no máximo. se trata de, el rollo el rollo no se trata de no reconocer, el rollo se trata de que te metan la weá a la fuerza y esa wea a la gente sí. le molesta, siempre sí, le sí, sí, molesta. sí, pues, pues, ha molestado a, a todo el mundo le hace siempre le digo yo ¿A todo el mundo le dan, no, no, no le gustan los cambios? ¿Qué, qué decís? ¿Qué decís tú? No no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se trata de los cambios Se trata de que te traten de instalar una weá a la fuerza y no de forma natural De forma natural es que, por ejemplo A ver, eh, eh, este país, que está siendo un país eh, católico, en los años 80, muy así eh, Por ejemplo, los homosexuales, que hasta habían tenido como, ya, más, no, eh, tienen menos riesgo que les saquen la chocha en la calle Sí Ahora en el 2022, pero ha un proceso, ¿sí? Es un proceso, un proceso propio de este país. Y Chile igual está adelantado, ¿sí? no sé si más o quizás ahora más que Argentina, pero mucho más que, mucho más que cualquier país latinoamérica claro. ¿Sí? ¿Sí? Pero tú, tú decías que, claro, ahí? no, no, no, no, no, no. Es que tiene que ser un proceso natural. Tiene que ser un, yo te, te lo digo porque, por ejemplo, yo, he trabajado, yo trabajo mucho más textual, mucho más textual. Siempre. Y el rollo no se trata de que venezolanos, inmigrantes, ¿castai? me toca a veces, a veces no. Y por ejemplo, en la cultura venezolana, ¿castai? los locos no son como tan abiertos a la como historia. Igual los miran y chile, ya esta guayana, ya no es tema. Pues, bueno. o sea, para ah. los viejos este va la wea, pero ahora no los mm. pendejos, wea, todos los pendejos ¿castai? son zombies o descubren su sexualidad, caché, ¿sí? con pues los pendejos de 20 años, güey, en esta weá hay un descubrimiento sexual, hace ¿sí? mucho más abierto que, por ejemplo, que podemos vivir nosotros. Sí. ¿sí? Y eso es una weá que se la acá en Chile. ¿sí? Yo, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los peruanos, pues los mexicanos, yo, yo, sé, es canilla, si tú lo escuchas, es un humorista de stand-up comedy, si tú lo escuchas, igual tira como talla, caché, ¿sí? que tú decías, oye, pero esta weá ya no pasa, ¿sí esta weá es como... Pero son culturas distintas, ¿cachai? Claro, pues son culturas claro. Entonces, pero claro, si te imponen, cachai que no sé, porque que teniste que, que no sé, weón No sé cómo explicarlo, pero cualquier weá que... Por ejemplo, el todes claro. La gente no compra esta weá con O sea, se entiende que, hay que, se entiende que hay que integrar Pero que te empiecen a poder... porque el lenguaje es igual, que la realidad, que la cultura y Sí, pues dices, sí, bueno... Así, Sí, pues entonces por ejemplo los mismos católicos cuando empezaron a poner Pedro, Pablo y todas esas huevadas ahí. Por lo mismo. Y los mismos mapuches que los mapuches le hicieron la tabla porque dijeron aquí tienen que ser, eh, que seguir solamente un dios y tienen que ser ser sale vaya, Pues, entonces, no le compraron los mapuches, pupus? los rapanui, como lo decía el feminista, que nos dicen que somos como el pasto y no tenemos raíces. Entonces, y lo, bueno, los no están y ahí con los chilenos, ni ahí, ni ahí, ni ahí, al lado. Sí, o sea, si pues ellos to sí, tienen todo su bolón ya listo y preparado y tampoco, claro. Sí. A lo mejor depende un poco un poco económicamente y eso a lo mejor les da un poquito rabia, pero... Pero sí, pues culturalmente no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver, pero... No sé, pues a mí en el colegio me decían siempre, Chile es un, es uno de los pocos países tricontinentales porque estamos en Antártida, ah, sí, sí, América, pero no sí, pero porque tenemos este pedazo de Antártica, tenemos una isla en Oceanía, entonces ya... Un, pe un pedazo de Antártica que ni siquiera es de Chile, si esa está más pega que la chucha, weón. Puta, sí, pero... Yo, sí, ahí no tengo, me gustaría saber la historia de la Antártica y cómo se repartieron la torta y por qué. Porque está toda repartida. Po. En la Antártica, sí. yo lo que tengo entendido, no está repartida la torta. No, si sí está, pues <risa> es Chile, Argentina, tiene Inglaterra. No, pero está, a, pero, el, la, sí, pero igual nos quitaron un pedazo. O sea, no sé, es que la Antártica es como... Sí, barra, por, porque... por eso mismo, yo no te puedo discutir porque me considero un ignorante en la historia de la Antártica. No sabría decir. Lo único que sé es la, es la historia muy entretenida de, de las dos expediciones que trataban de llegar al Polo Sur y que se, se sacaron la chucha, una expedición inglesa y otra noruega, se sacaron la chucha para llegar la, al polo sur, y, y uno de los hueones cuando llegó, ya descubrió que el otro había llegado antes, y cuando volvió desapareció para siempre. Bueno, la historia, o sea, no sé por qué no está así. Los raponillo, lo, raponillos, igual la misma lengua pero los raponillos, si no llegaron los chilenos, creo que llegaron los franceses o los peruanos. Era una hueá de tiempo. Sí, era una guay de tiempo. Sí, era una huea sí, sí, tan... Los Rapaní, sí, yo por ejemplo te voy hablar con mi papá sobre el tema de los mapuches también. Es como. Hay... hay, los, hay han pasado periodos en donde, que con lo que hacían los españoles o, o los países que son de más de imperio, que los dejan gobernar, que, pues, así como. ¡Ah! tú, tú! tú, tú, tú, tú Pero ya, si se ponen muy bueno ya nos vemos nosotros. Es como lo que. Yo no. cuando vi la pasión de Cristo. Cuando vi la pasión de Cristo me di cuenta <risa> que el problema era político, no era religioso. Sí. Religioso, religioso político. Ese era el rollo de hacía que pasó con un Entonces, lo sí. pero ahí con la hueá con el poco. <risa>